Hola, familia. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya están los primeros circuitos, las primeras pistas en Aplan. No sé si saben, pero hace unas horas hicieron un mantenimiento. No nos avisaron. Estábamos buscando tesoros y todo el mundo estaba enojado, pero ya llegó esto de las carreras en Alfa. Las autopistas estas, los circuitos están en el momento solamente en san francisco si no han visto mi video sobre las carreras que subí hace unos días comenté de cómo podemos usar estas pistas estos circuitos para nuestros negocios o para promocionar negocios de otras personas pero vamos a entrar a la pista no tiene sonido ahorita nada a las carreras no se puede controlar los autos una vez más, este es en modo alfa. Entonces es la primera vez que sacan esto para ver qué. ¿Qué opinan los, los jugadores? Vamos a hacer el del Marina Run. Este de Marina, Marina Run aún estuve, estuve con Zebras y Miss money Y esta pasa por acá. Por esta calle. Uh, creo que viene por esta calle de. ¿Cómo se llama esta familia? Sam, Sansom, Sansome Sansome ah, Sansome Y es este triángulo Se viene acá Se baja al embarcadero Se viene todo Pasa aquí El que llaman el Ferry Building Que es este la primera, El primer Lamar que se construyó ah, Vamos a ver otra vez Aquí y se viene Agarramiento para acá, hace una curva. Entonces viene acá, se viene a esta calle, se viene acá, hasta acá, creo que acá y acá. Sí, viene aquí por el Samsung Street, se viene aquí, llega al Bio, se baja hasta la Folsom. Entonces, lo que van a, van a ver, van a ver edificios en esta sección. Pero vamos a ver. Entramos a la carrera. Seleccionamos el auto, el carro que queremos usar. Y nos dice seleccionar auto. Le ponemos que sí. Empezamos la carrera. Como les dije, no hay sonido. Se abre otra página. Aquí expandemos. No se le puede poner pausa. Pero miren cómo se ven las casas. Aquí está uh, arriba, mano izquierda. Pueden ver la esquinita que les dije donde está este negocio. Si tienen un negocio, una tienda, van a poder... Los jugadores van a poder ver su negocio. Una forma de, public de da darle uh, publicidad a sus tiendas, a sus negocios. Por eso les dije en el otro video que es muy importante tener una propiedad por estas, estos circuitos. Miren el landmark. Aquí este edificio con la banderita. Todos estos edificios están ahorita en el juego. Son parte del juego. Se habrá sido cuenta que unos de estos edificios están como chuecos. Miren como que se salen. Uh, a ver, había uno que sí salía mucho casi está en la, en la autopista en este por ejemplo aquí como que está en la mitad de calle ¿qué más se puede hacer? como pueden ver estoy en cuarto lugar aquí está el modo de helicóptero si quiero ver desde arriba ya va la primera vuelta y selecciono aquí al, la figurita del auto me da... Puedo verlo aquí de esta manera. Lo aprieto otra vez. Se acerca. Si lo aprieto otra vez, veo del lado derecho del auto. Una vez más, lado izquierdo. Y otra vez se ve así desde lejos. Si le aprieto aquí el casco, veo de esta manera. En primera persona. Se ve el cofre. Lo aprieto otra vez. Y es así: helicóptero. Mi auto está muy muy lento. No, no hay, creo que no hay otra manera de cambiarle el ángulo. No, ahorita no se puede conducir. No se van a poder conducir los autos. En el momento, quién sabe si en el futuro nuestros exploradores van a ser los únicos que van a conducir el auto. Y dependiendo de, sus, de su ranking, de sus estadísticas, cualidades, va a determinar si nuestro auto o si, si nuestro auto va a... Va a, estar, va a conducir rápido o no dependiendo de nuestro explorador tipo de autopista y también depende del, del, del tipo de auto que tengamos pero miren nada más como se ve aquí ahorita empezamos otra donde hay más edificios esta es la de uh, la el circuito de, de, de la marina Ojalá vieras más sonidito. Vamos a ver si me deja ponerle aquí el sonido. No. Ya es todo. Creo que. A ver, a ver. Sí, ya se acabó. Nos dan los resultados. Como siempre, quedó en el último lugar. Vámonos a este del Genesis Loop. Este tiene un montón de edificios, creo. Seleccionamos ahí. Selecciono el auto. Dice buena suerte. ¿Qué opinan, familia? ¿Qué opinan? ¿Se ven bien las gráficas? Recuerden que es la, las primeras, la primera vez que sacan esto. Creo que una vez que saquen esas gafas, los cagos del de Facebook o de Google para ver todo virtualmente. Creo cuando se va a ver mejor. Lo será en unos 3, 4 años, me imagino. Pero miren, otro negocio aquí. Miren cómo se ve de bonito con todos estos edificios. Pónganse a pensar cómo se verá esto en un futuro, en unos 5 a 7 años, cuando ya esté todo construido, diferentes tipos de edificios, se puedan construir aquí las gradas, los asientos enfrente de las propiedades, cómo se va a ver todo esto, y nosotros vamos a poder caminar dentro del metaverso, vamos a poder uh, ver lo que nuestro explorador ve, pero será en muchos, muchos años, no ahorita, voy en primer lugar a interesante porque esa es mi tercera vez que que participo en esta en esta pista y voy en primer lugar y los otros siempre quedaba en tercero cuarto como les digo algo que han dicho los de aplan que van a el ganador para que alguien gane tiene que ver con el tipo de explorador que conocemos con las cualidades del explorador el tipo de auto, si mi auto es bueno para las curvas, que creo que es lo que está pasando, como hay muchas curvas aquí, mi auto es bueno para eso. Y por eso va en, en, en primer lugar. Si la pista, el circuito es pura recta, no hay muchas curvas, tal vez no no quede yo en los primeros lugares. Ya se terminó. A ver... Este es el segundo. Vámonos al Mission District. Aquí no hay tantas curvas. Vamos a ver. Seleccionamos. Y esto lo están haciendo como es el, el Unity, que es un software, un programa, no sé, una página que se dediquen a hacer todo este tipo de gráficas para juegos. A ver si es mi primera vez en este mapa. Aquí vamos en una recta. Recuerden que se pueden puede haber accidentes, se pueden chocar los autos, los carros. Se va a dar vuelta a la derecha. Oh. No hay tantos edificios por aquí. Pero miren cómo bonito se ve ahí. Otra bandera de Ucrania. Vamos a ver. Me va ganando el de color gris. Vamos a ver aquí el helicóptero. Me viene el amarillo. Lo vemos acá. Creo que vi un edificio todo chueco. Ahora también imagínense cuando podamos construir otros tipos de edificios. Ya se vean más negocios. Pónganse a pensar todo eso, familia. Y piensen si vale la pena tener una propiedad en una de estas pistas. Y lo que voy a hacer, te voy a hacer un video este fin de semana, espero. Donde voy a explicarles sobre. Uh, ¿Cómo se llama? El Upland uh, Racing League, el servidor. Donde muchos de los jugadores se, se juntaron para hacer una, una liga de de carreras, no sé tal vez podamos hacer algo así en Winnetka se va a requerir mucho mucho tiempo muchos recursos igual como los trenes que tenemos ahorita que se, dedique, se necesita mucho tiempo se necesitan sparks si queremos hacer una, una pista sigo pensando que nos van a hacer que construyamos la pista con Sparks o algo así, le demos mantenimiento a la pista con Sparks. Entonces no va a ser nada, nada barato participar en estas carreras. A ver. Y nada más les falta el sonidito. Yo creo que tal vez en el beta ya lo saquen. Pero como es el primero, el alfa, todo está muy, muy simple. A ver qué más opciones nos dan en un futuro. Creo que en unos... van a tener esto por unas 2-3 semanas para que los jugadores sigan viendo que... o dar recomendaciones que den segundo lugar. Y tal vez en unos... en unos 2-3 meses ya saquen el beta de esto. Pero así es esto hasta ahorita de las carreras. Una vez más, si se vienen aquí, les sale esto. Por lo que escuché, tienen que tener un, un auto para poder activar las carreras. Por lo que entendí y solamente se puede hacer desde San Francisco. Acá dice, son tres, tres vueltas. 2.5 millas clase todos oh ok no había fijado en esto entonces todos los autos pueden entrar a esta a esta carrera a ver mission todos todos así es que habrá clases específicas para diferentes tipos de, de carros uh, asfalto y está soleado la temperatura el tiempo no sé dónde están estos dos. Tengo que averiguar dónde están estas dos autopistas. Mission District. ¿Qué no? Mission District es una colección. Mission Street. Como que me suena. Financial District. Ajo, lo confundí con este. Que no sé dónde está. Al menos que sea esto. Mission District. Quién sabe, familia. Pero bueno, en fin, este es un pequeño video, pero si ya está largo, donde les demostré lo de las carreras. Si, si encuentro alguna otra información sobre las carreras, se los dejo saber lo más pronto posible. Pero quería compartir esto con ustedes para que sepan cómo se ve todo esto. Todo, todo va a ir con calma, familia, no. No esperen que de la noche a la mañana ya van a estar las carreras, pero pónganse a pensar que si quieren que en Winneka tengamos una autopista, déjenos saber ahí en el, en el barrio para que nos organicemos y a ver si podemos hacer uno y entrar al Upland Racing League, que hablaré de eso en unos días, una vez que termine con eso del, del Treasure Rush, que ahorita voy en... Número 34, algo así. 35 ya me ganaron. Y quiero quedar en los primeros 30 para que me den unos UPEX y unos Sparks. Bueno, qué okay, familia, muchísimas gracias. Espero que este video les guste. No se les olvide dejarme un like. Si les gustó, déjenme un comentario. Déjenme saber qué, le, qué, qué les parece hasta ahorita. a Lo que vieron en el video. Si se ven bien las gráficas o no. Si se ve muy simple. ¿Qué les gustaría ver? Y cómo piensan que le podemos sacar ganancia a esto. Bueno, Felia, que tenga bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.